padíos padíos colidá colidó lo lani diza na cuá can runtulani la chilada ni diza doni la 2020 la Latragalas Zoli, soli soli vi soli derali latra len rnekan riza len run tulani lani diza Adiusha, Raimundo, Schlenu, Zulengnetu, Naza, Lani Doruntu, Yukuis, Inali, Lenga, Garului, Ziyan, Jin, Tuncan, Vivivalat, Tuican, Vivitis, Dija, Donacuala, Chilat, Ruméxico. Pues eh, buenos días con todos. Eh, bienvenidos a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2020. Este es el lugar donde se festejan las lenguas originarias en su emisión a distancia por contingencia sanitaria covid 2019. Pues tenemos a nuestro invitado, bienvenido Raimundo Cruz. A continuación voy a leer su semblanza para quienes no conocen a Raimundo. Eh, él es originario de Santa Cruz de Agavila del estado de Oaxaca. Es comunicador popular y activista digital en su lengua materna. Ha colaborado con Ray, Radio Aire Zapoteco conocido como Bruchita, y Estéreo Comunal Radios Comunitarios. Pertenece a la red de activistas en lenguas indígenas con la finalidad de visibilizar la lengua y la cultura zapoteca en redes sociales y en, y en, la, en la internet en general. Por ello ha creado eh, pues, Nishita disponible en YouTube, Twitter e Instagram para quienes quieran seguirlos. Y pues bueno, pues bienvenido a esta feria. Muchas gracias por, pues, por participar y por aceptar la invitación que te hace el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pues, en esta emisión ante esta contingencia por COVID-19. Pues adelante, sin más preámbulos, Raimundo, eh, veamos tu presentación y pues podemos empezar con la primera pregunta eh, que consiste en saber qué es y en qué consiste este webinar 2020 denominado Dijashita, eh, que tú estás desarrollando actualmente a distancia y con la gente que habla esta lengua y otros interesados. Pues, adelante, Raimundo. Buenos días a, a todos. Y a todas, mi nombre es Raimundo Cruz Miguel, soy originario de Yagavila. Eh, muchas gracias Nelson, muchas gracias por la presentación. Eh, agradezco a y por esta invitación. Y bueno, este, eh, para empezar quiero comentar sobre el seminario web que estamos desarrollando eh, vía YouTube. En, en nuestra, tenemos un colectivo que se llama Buenishiza. Buenishiza es el gentilicio de, de, de la gente que habla zapoteco del rincón. Oficialmente se conoce como Zapoteco del Rincón. Nosotros en nuestra lengua le llamamos Diza Shrida. es la autodenominación de lo que se conoce como Zapoteco del Rincón. Entonces, esta iniciativa es para visibilizar el Zapoteco Shiza, para darle eh, presencia en Internet, en las redes sociales. Y eh, para eso, pues, hemos creado eh, nuestro perfil en, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde estamos haciendo videos sobre zapoteco sobre la cultura, las tradiciones, y este seminario web surge en esta cuarentena, en esta época de la cuarentena, como, con el objetivo de, de difundir actividades que se están haciendo en torno al zapoteco, en torno al zapoteco shiza, principalmente, pero también hemos abordado otras este, actividades que se están haciendo en torno a, otros, a otras lenguas zapotecas. Eh, por ejemplo, hemos estado trabajando con Irma Pineda, este, hemos estado trabajando con Ana Alonso, ¿no? que son este, de otras lenguas zapotecas, pero la idea es que también eh, se difunda el zapoteco Shriza, pero también que podamos conocer otras iniciativas de lenguas zapotecas que nos puedan inspirar para hacer nuestro trabajo. Entonces, el seminario, el, el webinar de Shriza es un webinar que busca eh, posicionar el, el zapoteco y difundirlo en Internet. Eh, gracias, Raimundo, eh, por esta introducción. Pues, eh, y además de este, de este webinar que, que pues como bien has señalado, es la, que consiste en la visibilización de nuestra lengua, nuestra lengua madre y de lengua de, de más de 30,000 personas en la región, ¿qué otros proyectos o actividades eh, se ligan a este webinar 2020? Sí, este, pues eh, están, eh, hay varias actividades en, en este marco. Este, pues tenemos, eh, yo, yo en la universidad hice un proyecto de titulación que se llama Enseñanza del Zapoteco a través del video entonces este, también es una, eh, una posibilidad para crear contenido audiovisual, pues es parte de lo que estamos haciendo en, en el seminario web y pues también como, como te decía está ligado a nuestra iniciativa de Buen que es una iniciativa mucho más amplia que solo el seminario web que estamos es, desarrollando en este momento. Y el, el seminario, eh, perdón, el, la iniciativa de Buenicida también es una iniciativa que surge en la universidad, que surge cuando yo estaba estudiando la universidad en una clase de gestión cultural y pues bueno, eh, también en, en otra clase de, de manejo de redes sociales. Y eh, se me ocurrió crear esta iniciativa de, de redes sociales para visibilizar el zapoteco, para darle presencia en internet y para Crear este, para crear eh, materiales que difundan esta lengua en, en la red y también que nos permitan revalorar todo nuestro ser Shriza, nuestra identidad. Y en este caso, pues, el, el, la iniciativa de Buenis Shriza está eh, buscando eh, revalorar, eh, revitalizar y fortalecer el zapoteco enfocado en el Zapoteco Shiza, en el Zapoteco del Rincón, pero también abordando otros aspectos del Zapoteco o otras lenguas zapotecas, otras variantes del Zapoteco. Creo que el seminario web se enmarca dentro de todo esto y pues además este, parte del trabajo que yo he elaborado en, como activista de lenguas indígenas, este, soy parte de la red de activistas digitales en lenguas indígenas que ha sido creado por... el por eh, Rising Voices y, y otros, otros colectivos que están trabajando en esto. Hay una cuenta en Twitter que se llama Act Lenguas que, pues, que se, de, se trata de, de difundir trabajos de activistas digitales en lenguas indígenas. Y también, este, pues, ese trabajo, se, eh, ese trabajo de Buenos Aires se enmarca dentro de eso, ¿no? de, de, de crear eh, material audiovisual, de crear material digital, de darle presencia a las lenguas indígenas en... En las, en las plataformas digitales y en nuestro caso, pues somos Zapoteco Sriza y nosotros queremos que el Zapoteco Sriza esté presente en la red, en, la, en las redes sociales y en internet en general, ¿no? Entonces, ese es nuestra, nuestro trabajo y también aparte, este, como comunicador popular, este, eh, eh, en mi trabajo en radio comunitaria, pues eh, he estado participando, en como bien lo mencionaste Nelson, en radio Aire Zapoteco, que es Radio Bull Shiza. es la radio de la, de la región de donde yo soy, en, en el rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca. Y en esa radio hemos también creado materiales este, en lenguas indígenas, principalmente en Zapoteco Shiza. Y tuvimos por ahí una, una serie que se llamó Dizakeru, que quiere decir nuestra lengua. Creo que este es como el, el marco en el que estamos trabajando. De todas las, de las, um, nos podrías hablar un poco de las presentaciones, cuántas llevan más o menos en, esta, en este seminario webinar, cuántas presentaciones y sobre qué temas han tratado eh, y cómo lo ha aceptado el público. Por ejemplo, los, eh, platicaste que tuviste la participación de Irma, de Ana eh, y de otras eh, personalidades que pues trabajan en, en, en favor de las lenguas nos pudieras platicar cuántas sesiones llevan, eh, cómo se ha des, ido desarrollando, cuál es la participación de la gente, por favor. Sí, con mucho gusto. Este, bueno, eh, el seminario web lo empezamos en mayo pasado. Este, el 23 de mayo fue el primer, el primer, la primera sesión y en, en, esa, en ese momento yo inicié con este seminario. Eh, hasta el momento llevamos 14 sesiones y hemos eh, te abordado diferentes temas durante este tiempo eh, como te decía yo, yo empecé eh, con la primera sesión entonces este, pues yo eh, lo que quise hacer fue hablar sobre la escritura del zapoteco y también como eh, una forma de invitar a la gente a escribir el zapoteco eh, la primera sesión se llamó Aprende a escribir zapoteco está eh, disponible en nuestro canal de YouTube para las personas que gusten verlo en cualquier momento este, este, esa primera sesión pues yo hice una presentación sobre la escritura del zapoteco, abordando un poco los antecedentes, ¿no? De que el zapoteco se ha escrito durante más de 2.000 años, según algunas referencias que tenemos. También, eh, pues eh, de repente hay este mito de que las lenguas indígenas no, no se escriben, ¿no? Y de repente mucha gente dice, no, son dialectos porque no se escriben. Y entonces para romper este mito, pues eh, queremos... Eh, que la gente conozca, que el zapoteco, por ejemplo, y muchas lenguas indígenas, desarrollaron un sistema complejo y avanzado de escritura, ¿no? Que se interrumpió con la conquista, con la, eh, pero también, por ejemplo, eh, lo que hablamos en esta en este, en sesión, fue que en la, en la época antigua el zapoteco se escribió, pero no se dejó de escribir en la colonia. En la colonia, eh, actualmente, eh, historiadores y, y, e investigadores están encontrando muchos documentos que se escribieron en la época colonial, en Zapoteco Shiza, en el Zapoteco que yo hablo que están este, resguardados ya sea en el Archivo General de la Nación en el, en el Archivo de Indias en España ¿no? este, testimonios de, de juzgados ¿no? de vía Alta de, de, de juicios que se hicieron en vía Alta de acusaciones este, cosas que se, que se hacían en ese momento y todo fue escrito entonces este, a mí me sorprende mucho eso y me da mucho gusto también saber que que la, la época en que no se escribió eh, nuestro zapoteco fue muy breve. Eh, como les decía, pues eh, se interrumpió la escritura antigua, la escritura, digamos, original del zapoteco, pero se, escribió, se siguió escribiendo con el alfabeto latino durante la colonia. Luego eh, se interrumpió en la, en la conquista, eh, perdón, en la independencia durante unos años y se retomó también en la segunda mitad del siglo XX, cuando los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano se introdujeron a muchas comunidades y empezaron a desarrollar escritura de, de lenguas indígenas, y pues el Zapoteco Shiza eh, formó parte de esta misión que tenían los, los lingüistas del ILB. Y bueno, después los, los maestros de, de educación indígena, ¿no? de la SEP, la también promovió esta, esta parte, el INEA, crearon también este, una, un sistema de escritura, y actualmente eh, el sistema de escritura más conocido del Zapoteco, pues es el Zapoteco Shiza es, es el que crearon los maestros, se llama el alfabeto práctico. Y bueno, eh, también mencionamos eh, la, una propuesta de Nelson eh, como lingüista, que está eh, desarrollando una escritura, un, un alfabeto para el Zapoteco Shiza específicamente, y tratando de, de dar a conocer todo este trabajo que se está haciendo. ¿no? Y bueno, eh, ese es el marco del primero. En, el seg en, en, el segundo, en la segunda sesión, Invitamos a Nelson Martínez, que está con nosotros en este momento. Este, sí, sí. Eh, él, él es lingüista eh, este, originario de de Zaragoza, habla zapoteco, shiza, y lo invitamos para que nos diera, a, a nos presentara su propuesta, nos diera a conocer eh, su propuesta sobre la escritura del zapoteco. Y el segundo, el, el, el, la segunda sesión se llama en, en YouTube, el video se llama ¿Cómo escribir en zapoteco? Y la presentación de Nelson se llama Lani Diza. Lani Diza" que es fiesta de, de, de lenguas, fiesta de palabras, escribamos nuestra lengua. Entonces este, Nelson estuvo con nosotros, nos presentó su propuesta de escritura, súper interesante, y esta fue la segunda sesión que se desarrolló eh, el, 20, el 30 perdón, de mayo, y bueno, de ahí seguimos eh, cada, cada semana. El seminario web se está desarrollando los sábados de 5 a 7 de la tarde, todos los sábados. Algunos, creo que dos, los hicimos el viernes por cuestiones de que nuestros invitados no tenían la posibilidad de, de participar los sábados. Entonces, este, tuvimos que cambiar el horario, también está, está, tenemos esa flexibilidad, pero en general, en teoría, se, estamos manejando el seminario los días sábados de 5 a 7. Y bueno, quiero mencionar brevemente las sesiones que hemos tenido a lo largo de estos eh, tres meses. En, en el en el, la tercera sesión estuvimos haciendo una sesión de lectura de textos en Zapoteco. Igual estuvimos eh, con Nelson coordinando, moderando la sesión. Y estuvieron otros este, compañeros donde aquí estuvimos leyendo textos en Zapoteco Shiza y también algunos este, textos de Irma Pineda y de Mario Molina, que nos compartió Nelson. Y este, bueno, así se llama el video en, en, en YouTube, se llama lectura de textos en Zapoteco. Y ahí presentamos varios textos que hemos escrito, que hemos creado, ¿no? Textos de algunos otros autores. Y la idea de, de esto es también fomentar la lectura en nuestra lengua. De repente, eh, pues no se conoce, no, no estamos acostumbrados a leer en nuestra lengua o no hay una promoción de la lectura en nuestra lengua. Y aunque se escribe, pues no hay lectores. Entonces, este, este seminario, esta sesión, tenía esta intención de promover la lectura en nuestra lengua, en nuestro caso, el zapoteco. La sesión número cuatro fue sobre el zapoteco colonial y el telar de cintura, así se llama el video. Invitamos también a una maestra, eh, ella es eh, maestra en psicología de, de Tanetse de Zaragoza, ella es originaria de allá, ella es Shiza, ella habla zapoteco del rincón. Entonces, eh, ella está haciendo un trabajo muy interesante de investigación sobre el zapoteco colonial y el telar de cintura. Entonces, ella nos, nos dio a conocer ese trabajo, eh, es súper interesante su presentación, donde eh, abordó pues, eh, los términos que registró el Fray Juan de Córdoba sobre, est sobre este oficio en, en la época colonial y ella hace ahí una relación con el Zapoteco Xriza contemporáneo. Entonces, el video pues, está súper interesante y la charla fue muy, muy buena, ha tenido muy buena aceptación, eh, ha tenido bastantes vistas ¿no? y se ha compartido bastante. En la, en la quinta sesión invitamos a un arqueólogo que se llama José Alfredo Arellanes, este arqueólogo es originario de una eh, comunidad de Puebla, pero ha trabajado mucho en la región Mije de Oaxaca y en la zona zapoteca del rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca. Y él, en este video se llama Arqueología de la Sierra Juárez y él nos eh, explica un poco este, pues toda la, la arqueología que hay ahí, ¿no? como vestigios arqueológicos, este, zonas que, hay, que han descubierto, que han registrado, ¿no? que han estudiado en, en nuestra región y pues también súper interesante, este, muchas este, ideas, muy inspiradora esta charla. En la, en la sesión número 6, invitamos a un paisano nuestro de Guelatao, el ingeniero Aldo González. Eh, Aldo González eh, ha trabajado mucho en comunidades Shiza, en comunidades del Rincón, desde, pues desde muy joven, él es, este, fue director de la radio de XGLO de La Voz de la Sierra en la radio indigenista, de Lini, luego CDI, ahora INPI, este, y él ha estado eh, en contacto muy cercano con las comunidades, conoce muy bien la realidad y, y el contexto Shiza. entonces él nos habló de la autonomía y la libre determinación del pueblo zapoteco, en, haciendo un énfasis en las comunidades Shiza y sobre todo en el, el, en el problema que enfrentan las agencias municipales con respecto a sus municipios y también hablando un poco del colonialismo interno y pues abordando también esta parte de, de este de, del, del ser Shiza, ¿no? de cómo él concibe a los pueblos del rincón. En la sesión número 7 invitamos a unos compañeros que están desarrollando un proyecto que se llama Seu Shiza, que es centro de estudios universitarios del pueblo Shiza y ellos este, están desarrollando, están creando una, un centro universitario de educación autónoma independiente en la comunidad de Santa María Yaviche. Y eh, ya llevan como tres años, eh, nuestros, nuestros compañeros, trabajando de manera independiente, creando una universidad, están en, la, en el proceso de, de solicitar el REBOE y todo eso, y están desarrollando una licenciatura que se llama Licenciatura en Ciencias Comunitarias. En esta sesión ellos nos platicaron de este proyecto, de qué es el ceu -RISA, cómo funciona cómo trabajan y explican y explican todo, todo, todo este, este trabajo que están haciendo, ¿no? Invitamos a, eso fue más como un panel, invitamos a, a como a cuatro personas. Este, estuvo con nosotros Araceli Mancilla, estuvo Alejandra Méndez, estuvo Silvana Almaraz, estuvo Melquiades Cruz, que son este, pues las personas que están organizando parte del equipo que está trabajando en este proyecto. Y entonces ellos nos, nos presentaron esta actividad, esta iniciativa, ¿no? El video se llama Seusrisa eh, Educación Zapoteca. En la, en la sesión número 8 hablamos con una paisana nuestra que vive en Los Ángeles. Ella es originaria de Sogocho, se llama Odilia Romero y ella es activista sobre los derechos lingüísticos de los migrantes. Entonces, fue una sesión súper interesante hablar sobre migrantes, hablar sobre cómo... Este, ella tiene mucha experiencia haciendo interpretación, haciendo traducción en, en juzgados, ¿no?, en en juicios donde pues los, nuestros paisanos, nuestros hermanos indígenas en los Estados Unidos son acusados ¿no? de, de muchas cosas y ella se, se dedica a eso, tiene una, una organización que trabaja sobre eso donde pues apoyan a, a, a, a gente indígena que, que está viviendo un juicio eh, que están enfrentando cuestiones jurídicas con la traducción, con la interpretación, ¿no? con apoyo legal para eso. Entonces este, este video se llama Migrantes Zapotecas en Estados Unidos entrevista con la activista Odilia Romero. Y eh, también una charla súper interesante, este, conocer el trabajo de Odilia. Luego, eh, en la sesión número 9, estuvimos hablando con la maestra Eva Guishi. Eva Guishi también es una maestra originaria de Tanese de Zaragoza, el pueblo de, de nuestro moderador, eh, Nelson Martínez. Y este, ella es originaria de ella, ella es una maestra que tiene mucha experiencia en educación comunitaria, en educación indígena, y también este, participó en este proceso de la creación del alfabeto práctico que hicieron los maestros en, en, en los noventas, por ahí, para escribir el zapoteco. Entonces ella nos, nos, nos contó esa experiencia, nos contó este, cómo se ha usado el alfabeto práctico, cuál es su, su, su función, y también este, nos, nos compartió su experiencia con la educación indígena. ¿no? Ahí hablamos muchas cosas sobre pues lo que han enfrentado, que han enfrentado nuestra gente, la discriminación que han sufrido eh, para, por hablar zapoteco y todo eso. Y esta, esta charla se llama, este video se llama El alfabeto práctico para escribir zapoteco, experiencia de educación indígena. Eso fue en, con la maestra Eva Guisci. Eh, maestra, maestra Eva Guishi también este, eh, eh, participó en la, en la conferencia de lópez gatel sobre el coronavirus, del informe diario sobre el COVID-19. Entonces, este, ella ahí el 10 de mayo salió en Televisión Nacional eh, planteando una pregunta en zapoteco. Y bueno, eso fue muy interesante para nosotros porque Liza eh, Shriza es una de las lenguas zapotecas que no son muy conocidas y pues bueno, eh, salir en Televisión Nacional pues, es, es este, pues nos ayuda a visibilizar nuestra lengua. ¿no? Y también eh, el hecho de que eh, la pregunta que planteó no de cómo se atenderían las comunidades indígenas en, en este... Pues en este contexto de, de la crisis sanitaria y fue en Zapoteco entonces este, fue súper interesante eso para nosotros y para mucha gente ¿no? Después de eso tuvimos el, la sesión número 11 que fue sobre Radio Aire Zapoteco ahí hablamos de la radio comunitaria que está en nuestra región en la región Shiza, en Santa María Yaviche, esta sesión fue una entrevista con Osvaldo Martínez, el ingeniero Osvaldo Martínez que es el director de la Radio Aire Zapoteco, Radio Mbushiza. El video se llama Radio Aire Zapoteco, Radio Comunitaria en la Sierra Juárez de Oaxaca. Y pues nos contó el origen de la radio, cuál es la, su trascendencia, ¿no? cuál es su, su importancia, qué servicios está dando, cómo está trabajando en la zona. Entonces esta charla pues, eh, pues nos ayuda también, también a documentar todo este esfuerzo, toda esta iniciativa de comunicación comunitaria o de comunicación indígena en nuestra región. En la sesión número 12, invitamos a Irma Pineda. Irma Pineda eh, es muy conocida, ella es poeta viniza, eh, ella es poeta zapoteca del Istmo de Tehuantepec, es originaria de Juchitán. Ella, para hablarnos de la poesía zapoteca, de la literatura zapoteca, y, y eh, nos dio una charla muy, muy, muy padre, muy interesante sobre el zapoteco del ismo sobre la literatura zapoteca del ismo eh, hizo este, pues una, como una, eh, breve, un breve recorrido histórico ¿no? de la creación literaria que se ha dado en, en el ismo de Tehuantepec, en, en dichaza y en Cuchitán ¿no? nos habló de Andrés de, Nestrosa, de de otros poetas que no son muy conocidos, pero que son parte de la, de la creación literaria en zapoteco Dichazá. Ese video se llama Irma, Irma Pineda, poeta zapoteca, de Juchitán, poesía y literatura zapoteca del istmo entonces este pues esta charla también tiene que ver con que este, nosotros como Shriza también buscamos inspiración en otras lenguas zapotecas en otros pueblos zapotecas eh, que han hecho eh, cosas sobre el zapoteco no en este caso pues nuestros hermanos ismenios eh, pues tienen mucha mucho trabajo hecho en cuanto a la en cuanto a cuestiones lingüísticas a la literatura a diferentes Aspectos de la lengua indígena, de la lengua zapoteca, entonces ellos son para nosotros una fuente, de, una gran fuente de inspiración y de motivación para eh, seguir trabajando, ¿no? para crear también a partir de nuestro propio contexto, a partir de nuestra propia eh, especificidad, que es, que es el zapoteco Shiza. Y el, en, en la sesión número 13 invitamos a una cineasta que se llama Luna Marán, ella es originaria de Gratao de Juárez y. Eh, pues bueno, También hicimos una entrevista con ella, este, donde ella nos platica pues, eh, su historia de cómo se acercó al cine, cuáles son los trabajos que ha realizado, ¿no? eh, nos cuenta su, su experiencia con la comunicación comunitaria en su comunidad, la importancia de la comunicación comunitaria, ¿no? de, de, de visibilizar también eh, a los pueblos indígenas en, en, en la televisión, en el cine, ¿no? en, en las redes sociales de manera audiovisual, en la producción audiovisual y por ejemplo algo interesante que nos decía Luna Marán es que de repente se creó un imaginario del indígena en la televisión o, o una representación de lo indígena de, del indígena, de la mujer indígena en la televisión que no corresponde a la realidad, de repente se nos presenta a los indígenas en la televisión como sumisos, este, callados, tímidos y, y en su propio contexto la gente indígena pues es muy diferente, es muy este, desenvuelta y tiene mucho conocimiento, ¿no? Es este, entonces Luna Marán eh, está trabajando en, en, este, en este tema, ¿no? De, de, de crear una nueva representación de lo indígena en, la, en, la, en los medios audiovisuales. Y eh, finalmente en la sesión número 14, que fue apenas este sábado pasado, invitamos a Ana Alonso. Ana Alonso es una lingüista zapoteca originaria de yalala Ella nos habló sobre la pérdida del zapoteco en la Sierra Juárez de Oaxaca. Así se llama el video. Y nos hizo una presentación muy padre eh, sobre una investigación que ella ha hecho de los factores que han provocado la pérdida del zapoteco en la Sierra Juárez y también nos, nos dio algunas pistas este, para poder eh, retomar la lengua, para poder eh, re, regenerar la lengua, revitalizarla, fortalecerla, como en ese sentido de qué hacer. no O sea, este es la, el panorama de nuestra lengua en este momento, esto es lo que pasó, esto es lo que hay. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer para motivar a la gente a recuperar la lengua, a revalorarla, ¿no? a hablarla, a que le enseñen a los niños a hablar la lengua? Entonces también nos dio una serie de ideas para, para esto. Y bueno, hasta el momento eh, llevamos eh, 14 sesiones. Tenemos programada otra sesión para este sábado, el sábado 29 de agosto, con eh, dos investigadoras. Una es maestra en literatura y eh, la otra, son dos mujeres, este, la otra eh, compañera es, está, es doctorante, está haciendo su doctorado sobre literatura. Entonces ellas nos van a hablar de, ellas han hecho un estudio sobre la, la literatura, la narrativa de Mario Molina, que es un escritor zapoteca originario de Yalala, que ganó el premio en y también de Javier Castellanos, Javier Castellanos es un escritor zapoteca de Yohovi, que también ganó el premio eh, Nacional Coyot y también tiene el premio eh, de novela de América Latina, no recuerdo el nombre del premio, pero eh, eh, este, Javier Castellanos eh, eh, tiene este premio. Y bueno, eh, esas chicas, este, esas investigadoras van a hablarnos de, este, pues de, la, de la narrativa de esos dos escritores importantes para nosotros ¿no?, como zapotecos de la sierra y que también son una fuente de inspiración para nosotros como zapotecos del Rincón, como zapotecos Shiza. En eso estamos en este momento. Este es el, el panorama del desarrollo del webinar Diza Shiza en eh, 2020 en tiempos de COVID. Uh, alen en un ni que dice la nilen glava un pregunta en un diza en na llama, en un llama, que un llama, en un llama, en un llama, en un llama, en a lengua latín, como Zalandiza aquí en Pues bueno, hemos visto que eh, otras actividades y proyectos que se vinculan con este seminario es que gracias a este webinar muchos de los hablantes conocen en que hay iniciativas no solamente de lengua, como lo hemos platicado en esta plataforma, sino también iniciativas de radios comunitarias, como Oaxaca es el caso. Pionero, sobre todo esta región del Rincón, ¿no? eh, pionera en radios comunitarias por iniciativa de la comunidad. Hemos visto también que hay servicios a la comunidad, no solamente en, en el estado de Oaxaca, sino también en Los Ángeles con la compañera Odilia. Y también pues eh, sobre temas de escritura, poesía, arqueología, cultura, política, cine, internet y redes que se están desarrollando con iniciativa de, de hablantes de, de esta lengua en diferentes eh, regiones del país, y esto nos da pauta pues, de, de, de pensar eh, en que la distancia y este tipo de proyectos pues, nos ayudan a acercarnos un poco más a nuestra cultura. ¿no? En lo personal me, me gustó mucho el tema de maromeros, a mí me gusta mucho ese tema, los maromeros en los pueblos, que, que en las fiestas actualmente se ve muy poco, pero hay zonas en donde siguen rescatando. Eh, para terminar, vamos a hacer la tercera pregunta. Eh, ¿Cómo ha impactado, eh, estimado Raimundo, este webinar 2020 de Izashiza ante la pandemia actual que, pues, que nos tiene aquí ocupados eh, por COVID-19 en la enseñanza y promoción de la lengua de Izashiza? O sea, ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo ha sido el impacto eh, de la que tú puedas eh, comentarnos sobre este webinar y también pues, cuáles son sus... Uh, la, los, los pros y en favor de nuestra lengua. Sí, muchas gracias y bueno, este, sí, por ahí se me, se me pasó este, mencionar el, la sesión que tuvimos sobre eh, maromeros este, eh, estaba viendo los videos que, que tengo eh, registrados, lo que pasa es que ese video lo tuvimos privado por, por bueno, por, por petición de la invitada no pero ese video sobre maromeros este, invitamos a una etnóloga ella es de la Ciudad de México y se llama Charlotte Pescaire y ella ha estado trabajando, documentando, ¿no? investigando este asunto de la maroma en, en comunidades zapotecas de Veracruz y también en la Sierra Norte de Oaxaca y también ha trabajado con las comunidades Viges. Entonces fue, fue también un, un trabajo muy, muy padre, muy interesante en esa parte, ¿no? conocer la maroma que es una tradición muy antigua en Mesoamérica y que se sigue conservando, se sigue practicando en nuestras comunidades. Y bueno, este, pasando a tu pregunta Nelson, este, pues eh, yo diría que el impacto que tiene el webinar pues ha sido que, que mucha gente se está interesando en, en el zapoteco, mucha gente está, está buscando, en, está viendo los videos, también siempre invitamos gente a que participe, o sea, el, el seminario es abierto si alguien tiene un tema que va en, en esta área en este campo pues este, eh, le damos la oportunidad de participar y pues así hemos este, logrado que, que muchos este, compañeras y compañeros eh, participaran con nosotros, ¿no? que, que hemos logrado contactar personas para este seminario y eso es uno de, de, lo, de los logros que hemos tenido, ¿no? como, como que hemos, este, hemos eh, conocido personas que están haciendo muchas cosas en, en nuestra lengua, como decías Nelson este, hay, hay muchas iniciativas, no solo eh, en la lingüística, no solo en la literatura, pues hay diferentes este, iniciativas que están trabajando la lengua. Y, y así debe ser, ¿no? Porque nuestra lengua está presente en todos los aspectos de la vida. Entonces también hay que eh, llevarla a todos los medios, a todas las, las plataformas, porque todas, todas estas herramientas atraviesan nuestra forma de vida. Y bueno, eh, esa es la... Ese es el, el impacto que hemos tenido y también eh, como, como iniciativa de Buenir eh, creo que estamos logrando que mucha gente eh, se sienta identificada con el zapoteco siza con el, con el pueblo siza y también eh, en este afán de reivindicar nuestro ser siza y que, como les decía pues oficialmente se conoce al, a la lengua siza como zapoteco del rincón pero para nosotros tenemos una autodenominación, tenemos nuestro propio nombre, que es Dizarriza. Entonces, este, nosotros también eh, creo que estamos logrando posicionar este nombre, esta idea, en, en, la, en, el, en el imaginario eh, colectivo de la gente. ¿no? También estamos logrando que de repente pues eh, nuestros paisanos que han salido de las comunidades, que viven en otras comunidades, en otras ciudades, ¿no? en la ciudad de Oaxaca, en la ciudad de México, en los Estados Unidos o en otros lugares, en otras ciudades del país o en otros lugares del mundo, de repente eh, pues entran en contacto con, con nuestras redes eh, porque de alguna manera tienen una conexión con el ser Shiza, eh, entran en conexión con sus raíces, ¿no? con la identidad Shiza, ya sea porque sus padres, sus abuelos eran Shiza. Y entonces este, esta, esta, este webinar está ayudando a crear esa red, ¿no? a crear esa conexión con mucha gente que que ha llegado a participar en, en los seminarios o que ha estado viendo lo, los videos, o que ha estado siguiendo a Winifida en las redes sociales, que está teniendo esa conexión con sus raíces, está revalorando, ¿no? está tratando de eh, reacercarse o acercarse, de reasumir esta parte de su identidad. Creo que ese es el, el impacto que hemos tenido. Y en cuanto a, a los pros y contras, pues eh, los retos siempre han sido... Eh, la sostenibilidad económica ¿no? de esa iniciativa. Este, al principio tuvimos que eh, pagar la cuenta de Zoom profesional para poder emitir en vivo y luego eh, este, yo empecé a colaborar con una organización en Oaxaca que se llama Servicios Universitarios eh, de Redes y Conocimientos en Oaxaca, Surco AC, y la organización tiene una cuenta profesional de Zoom, entonces ahorita... Eh, nos dan la oportunidad de transmitir a través de esta cuenta profesional de, la, de Surco, de la organización entonces pues ya estamos también tejiendo, este, articulando iniciativas, no tejiendo colaboraciones con otras organizaciones esos han sido los retos y también de repente la conexión de internet nos ha, nos ha fallado o no tenemos el, equipo, el buen equipo para transmitir y pues de repente pues ahí han, han, han pasado cosas que de repente pues el internet no se queda congelado el, el moderador o se pierde tantito la conexión y así, pero bueno, esas son, son la, las, las cuestiones que hemos enfrentado y eh, también pues este, en este seminario he estado solo, Buenisrida eh, somos varias personas, el equipo de Buenisrida la iniciativa somos varias personas que estamos este, como manejando las redes sociales pero en el seminario he estado solo eh, trabajándolo entonces de repente también se necesitan este, se necesita más apoyo de personas, ¿no? De repente estás eh, conduciendo, o estás entrevistando y hay que tuitear, hay que subir el video a Facebook, ¿no? Este, invitar a la gente en Instagram y eso. Entonces este, se requiere de más equipo, ¿no? Aparte hay que eh, cuidar la, la transmisión en vivo, checar la computadora, ¿no? Que la transmisión en YouTube esté saliendo bien. Y bueno, es, pues estar poniendo atención en todo eso al mismo tiempo, una sola persona, se vuelve complicado, ¿no? Estos son nuestro, nuestros retos y pues este, eh, los beneficios de ese seminario, pues es que estamos logrando visibilizar nuestra lengua, posicionarnos como shiza como dizashiza y eh, hacer que, que la sociedad también se interese en, en nuestra identidad, en nuestra lengua shiza. aunque no lo hay mundo es cián leer de irro un en ga cabo ni iguala a quiero nunca uh, nevallo chiquita nevica ne como chico chico rochita ne le cane vique cane ti ti just van uh, autoridad bueno yo desde era cane exacta ne disfraces a quiero ni a trabajar en ciudad, a trabajar en lugares, a vivir juntos y lunes, juntos a vivir en distintas ciudades, les les narúyuro, yurúni, mide kyurú, ni esciñóni, que er ni, e webinar ni, ¿qué? ¿Qué son? Los redes sociales, lo YouTube, lo Facebook, lo uh, y plataformas de acá, y dos acá, la likean que chisaron al canal y canalican y así cada día, que y es el le dio una cuarta, y se tus que todos canales que se diza no no no no no lesna la audiencia de la gente, la gente, la gente, la gente, la para, para continuar, lo que acabo de comentar en, en resumen es que eh, toda esta actividad que ha estado eh, elaborando Raimundo pues nos permite eh, hacer un diagnóstico de, de cuáles son las iniciativas que hay en la región Shiza, en el cual pues, eh, con este webinar pues, se queda registrado nuestra lengua para las futuras generaciones e incitar a las autoridades, a los papás y a todos pues, a colaborar a que las lenguas sigan vitales. Eh, y de gran importancia también en que las escuelas también en esta época de COVID no tengan una alternativa de la enseñanza en, en, lenguas, en lenguas originarias, sobre todo nuestra lengua en esta región. Y esto nos permite también abrirle y el espacio, no solamente como le estaba platicando ahorita a Raimundo en Itashita, en que mucha gente piensa que solo los que estamos en, en, en estas ciencias sociales y humanidades, eh, son los, son, somos los que andamos moviéndole a este tema, sino también a nuestros ancestros nos han heredado una gran cantidad de conocimientos, cultura, tradición, eh, poesía, eh, que ellos también pueden explotar en su área de conocimiento, en ingeniería, en, en la abogacía y entre otras carreras. ¿no? Eh, bueno, pues solo quiero leer algunos comentarios, Raimundo, de, de, de Facebook, ese... Eh, Huasteca dice, saludos desde la huasteca, soy intérprete y he desarrollado programas y capacitaciones en la lengua náhuatl. Ese es un comentario, saludos también a esta persona y felicita por tu labor. Eh, y también eh, Diana, Pico, Diana de Picón nos dice, saludos, me encantaría aprender, me imagino que aprender la lengua eh, está invitada, ¿no? Eh, si quieres eh, comentar algo un poco de, de cómo también la, la, el aprendizaje no solamente es... Enseñar punto por punto una lengua, sino también es tener accesos e inputs de ellas a través de medios. No sé si quisieras comentar algo sobre esto, Raimundo. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, como les comenté hace un momento, eh, en mi proyecto de, titula de titulación en la universidad fue un proyecto de producción audiovisual que se llama Enseñanza del Zapoteco a través del video. Y entonces este, esos videos los vamos a subir a nuestro canal de YouTube más adelante eh, y bueno, tenemos el plan de crear un curso de zapoteco en el canal de YouTube para enseñar a la lengua a la gente que, que quiera aprenderla, ¿no? Y bueno, con ese webinar, con, con el trabajo que hemos hecho en redes sociales, nos damos cuenta que hay mucho interés. Como les decía, hay mucha gente que, hay muchos jóvenes, ¿no? Que sus papás o sus abuelos eran zapotecos y hablaban zapoteco y de repente esos jóvenes tienen interés por... Aprenderlo. Entonces, pues ahí nosotros queremos ofrecer esta posibilidad, ¿no? Y también en este, en, en este trabajo que hice para mi titulación en la universidad, eh, me di cuenta que eh, pues en, para enseñar lenguas indígenas, o por lo menos el zapoteco, mi zapoteco, mi variante de zapoteco, este, no tenemos una metodología de enseñanza de la lengua, ¿no? No, no hemos desarrollado una... Una, una forma de enseñanza de la lengua como, como, como cuando aprendemos eh, lenguas extranjeras, por ejemplo, ¿no? Hay montones de materiales disponibles en la red para practicar las cuatro habilidades, ¿no? De leer, escribir, de escuchar, de hablar, y en nuestro caso no, no existe. Entonces también eh, nuestra iniciativa también eh, busca eso, crear materiales eh, que puedan estar disponibles en internet para la gente que necesite practicar o aprender el zapoteco, aparte de también creo que tenemos que eh, bueno, eso es una, una reflexión a la que he llegado. Eh, yo creo que tenemos que sumar otras disciplinas, ¿no? Para crear un curso amplio y completo de la lengua, eh, como la pedagogía, la lingüística, ¿no? Para desarrollar una, la enseñanza de idiomas, todo eso, para desarrollar un, un curso eh, adecuado para que la gente aprenda el idioma, ¿no? De repente, pues, este... Lo que hemos hecho hasta ahora y lo que también mucha gente hace en YouTube para enseñar su lengua es este, pues crear videos de grupos semánticos. ¿no? Hoy vamos a hablar de partes del cuerpo y, y hacemos un video de eso. ¿no? Hoy vamos a hablar de frutas en Zapoteco y hacemos un video de eso. ¿no? Pero creo que también tenemos que eh, caminar hacia esta, eh, pues esa, esa, digamos, esta profesionalización de la enseñanza de la lengua y llegar a desarrollar una metodología eficiente para aprender la lengua desarrollando las, las habilidades ¿no? Las, las habilidades que se necesitan para aprender una lengua. Entonces, ese es nuestro reto también, como Buenicida, ofrecer un, un curso eficiente de lengua zapoteca, pero también eh, involucrando otras disciplinas para que sea un curso eh, completo, un curso bien, bien hecho, bien, este, bien pensado, bien planeado. Y bueno, mientras tanto, mientras logramos eso, pues también queremos hacer videos eh, en, en ese sentido que decía de grupos semánticos, ¿no? de cómo se dicen en tales cosas, de cómo se dicen eh, los saludos y ese tipo, pues bueno, vamos, vamos avanzando en ese sentido. Y pues eh, muchas gracias a la compañera que está interesada en aprender zapoteco. y creo que eh, es posible, eh, la, las lenguas indígenas de repente, eh, pues por, por las mismas condiciones históricas que hemos vivido, son, son lenguas oprimidas, de repente pues no se han valorado y todo eso pero es posible aprender lenguas indígenas y creo que tenemos que fomentar el aprendizaje de nuestras lenguas indígenas, ¿no? Entonces, para eso, pues, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Estamos como Buenishiza, Buenishiza se escribe con B, E, diéresis, N, I, Shiza con X, I, D, Z, A. Entonces, este, están cordialmente invitados a seguirnos en las redes sociales, a suscribirse eh, a nuestro canal de YouTube. y eh, Vamos a seguir creando material audiovisual, vamos a seguir creando material, contenido para redes sociales, eh, en ese tema que estamos trabajando. Gracias, ah, Raimundo. Eh, eh, que Jim Neruno. Eh, vamos a leer, Aileen también, al, Aileen Altair, nos, nos dice que le parece una excelente iniciativa, ojalá puedan crear un curso de Zapoteco desde un enfoque comunicativo. Y pues bueno, eh, tenemos ese comentario y también tenemos el comentario de Lis Lisbeth Cruz, quien en la plataforma de Zoom nos dice, hola, buen día, mi familia es del municipio de Teococuilco de Marcos Pérez y con mucha tristeza admito que soy de la generación que ya no aprendió y por ello está a punto de desaparecer. Queremos realizar algunas acciones para evitar que esto suceda, pero honestamente no sabemos por dónde empezar. Y bueno, pues eh, tenemos esta, estos comentarios. Raimundo, no sé si quieras comentar un poco sobre... Bueno, este tema ya se ha tocado también en el webinar. Sí, este, pues yo creo que eh, hay muchas formas de, de hacerlo. Eh, en Tecucuilco y yo, yo eh, tuve la oportunidad de visitar una vez la comunidad eh, y sé que todavía hay muchas personas que hablan zapoteco, ¿no? generalmente mayores, adultos, y también me parece que hay jóvenes que hablan zapoteco, algunos niños y todo eso. Entonces creo que por ahí se puede... Eh, Empezar, ¿no? Eh, reunir a, a la gente a que aprenda el zapoteco, ¿no? O también eh, crear, crear productos audiovisuales también en Zapoteco de, de Teocoquilco que ayuden a revalorar, a difundir la lengua zapoteca de Teocuquilco. Y, eh, este, por ejemplo, bueno, eh, hay muchas, muchas este, actividades, muchas estrategias que se pueden implementar, pero, por ejemplo, eh, hay, hay una una eh, técnica muy interesante que se llama el nido de lenguas eh, por ejemplo este en, en, se desarrolló en Nueva Zelanda eh, creo eh, si, no, si no me equivoco en la, en la, con la lengua Maori. y este esta esta lengua esta lengua este la lengua maori o maori estaba en, en peligro de extinción, solo la lo hablaban los, los ancianos y lo que hicieron ahí es, es crear niños de lenguas, lo que hicieron fue crear, este, bueno, poner, eh, reunir a los ancianos y hacer que los ancianos cuidaran a los bebés, a los recién nacidos, para que les hablaran en, en su lengua originaria, en su lengua materna todo el tiempo y de esa manera lograron que, que, un, que, lograron que toda una generación eh, creciera con la lengua con la lengua de ellos como lengua materna y en nuestras comunidades por ejemplo se da mucho que ahora eh, mucho, muchas parejas jóvenes eh, pues ya no le enseñan a sus hijos el zapoteco de, de nacimiento muchas veces los niños aprenden el zapoteco después de, de, de tres cuatro años más bien en sus casas sus papás les hablan español y bueno eso está, está motivado por diferentes razones históricas no pero eh, creo que es importante que nuestros niños crezcan hablando zapoteco, que, que adquieran el zapoteco como primera lengua y una estrategia para hacer eso, pues es en, en los casos de comunidades donde ya no se habla o donde se está hablando muy poco o solo gente mayor lo habla, es este, crear este niño de lenguas que es como una especie de guardería donde se reúnen los ancianos para cuidar a los niños y con el objetivo de que los niños adquieran la lengua como primera lengua en su desarrollo, en sus primeros años de crecimiento. Esa sería una una idea, una aportación para esta pregunta. la pues bueno, eh, tenemos, eh, bueno, ya no, ahorita tenemos unas fallas técnicas con respecto a la lectura en redes. Eh, eh, estimado Rayo, pues a modo de conclusión, ¿tú qué dirías o qué propones para, eh, bueno, en esta, en esta contingencia por COVID-19, qué propones para fomentar el uso de la lengua, no solamente en redes, sino de manera general? Eh, sí, este, pues bueno, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ahí tenemos este, un video en nuestro canal de YouTube que se llama Cómo revitalizar y fortalecer las lenguas indígenas y, y pues a, ahí hicimos una entrevista con Yasnaya, la lingüista Mije, que pues ahorita es muy conocida como activista indígena, ¿no? Que escribe en varios medios, ¿no? Que, que, que, está, que tiene mucha presencia mediática. Y bueno... Eh, pues parte de lo que hablábamos es también parte de lo que hemos presentado en estas sesiones del webinar no que, que pues las iniciativas no tienen que ser solo de lingüistas solo de de eh, personas que se dedican a la cultura no que muchas muchas personas que eh, también lo mencionaste Nelson que eh, pues muchas personas desde su profesión pueden eh, crear eh, iniciativas pueden desarrollar actividades para eh, revitalizar la lengua para fortalecer la lengua para difundirla para enseñarla, ¿no? Para documentar y hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? Solo creo que se requiere mucha fuerza de voluntad y, y hacer un tiempo para, para, para ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, este, pues este webinar en Vizashiza es una muestra de que, de que todo lo, todas las áreas del conocimiento se pueden, este, pueden aportar para la revaloración, para nuestra lengua, ¿no? Eh, hay muchas iniciativas, hay este, pues Nelson ha trabajado en la traducción de, de textos sobre ciencia y tecnología, también eh, creo que, pues, por esa, en esa área de estudio, en este campo del conocimiento, también hay mucho, muchas cosas que hacer, ¿no? En la educación, en los medios de comunicación, en, también, eh, por ejemplo, en la arqueología, ¿no? Nos, eh, nos ayuda mucho a entender nuestra, nuestra cultura, nuestra lengua, los historiadores, ¿no? Por ejemplo, este... De repente yo siento que con la colonización se nos borró de, de alguna manera eh, nuestra, el conocimiento de nuestro pasado. Por ejemplo, yo en, en, en mi comunidad, en Yagavila, de repente hay muchas leyendas que, están, eh, que se cuentan, pero que están llenas de elementos eh, cristianos, occidentales, y cuando uno las analiza eh, un poco más a fondo, se da uno cuenta que ahí hay este, algunas este, tradiciones eh, en narrativas, tradiciones mitológicas eh, propias del zapoteco, pero que la gente ya no las habla, ya no las conoce en este momento, porque eh, pues este, como que la gente olvidó eso o, o, o hicieron que se, que se olvidara de eso, ¿no? Entonces, este, creo, que, creo que ese, ese es el, el aporte de la historia, también, por ejemplo, el asunto del zapoteco colonial. Hace poco estaba eh, hablando por correo electrónico con una historiadora de la Universidad de Pensilvania, que es Nancy Parris, se llama Nancy Parris, y ella me decía que encontró unos, muchos documentos de mi comunidad, de Yagavila, donde hablan de, de, los, de los primeros años de la conquista, de los años 1500 y algo, ¿no? cerca de 1600, y que hay muchos documentos de nuestra zona, de nuestra región, de la región Shiza, del pueblo Shiza, de esa época, pero nosotros como Shiza o la gente nuestra no la conocen. Lo conocen, lo conocen esto, este tipo de documentos los investigadores, los historiadores, ¿no? La gente que, que explora este tipo de, de cosas, pero nosotros no tenemos conocimiento de eso, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, John Chance también, por ejemplo, eh, en su libro La conquista de la sierra, eh, menciona a un cacique de Yagavila que se llamaba Yagaeche, y en la, en, la, en la tradición oral de Yagavila, eh, yo nunca escuché que se hablara del de, de, de anciano, del abuelo Yagaeche, ¿no? De nuestro abuelo Yagaeche, nuestro ancestro Yagaeche, que era el, el cacique de Yagavila, o el señor, eh, un señor principal de, de Yagavila, de nuestra comunidad, o del señorío de Yagavila en aquel tiempo, ¿no? Y que de ahí derivaron otras comunidades, pero eso no lo sabemos. Entonces, eh, creo que todos los campos abonan a, a la revitalización, al, al fortalecimiento y a la revaloración de lo que somos, al entendimiento también de lo que somos, ¿no? Ashclen Rayo Glabro ya sala Andita nos va a hacer Zoom en Facebook, sesión que presentación que fligne. Bueno, le acabo de comentar Rayo, vamos a leer los últimos comentarios de Facebook. María Pérez de Angostura, Sinaloa nos dice: Buenos días, saludos, semillero creativo en artes visuales en la Angostura, Sinaloa. Gabriela Sataraín, buenos días desde semillero creativo. Kiyokía, de Hermosillo Sonora y también en la plataforma de, de Zoom nos comenta Genoveva Flores me dice hola es gracioso saber que existen diferentes medios para saber cómo escribir nuestra lengua yo soy de la lengua ñatjo o sea ella escribe en masawa en este en este comentario y pues con esto damos uh, por finalizado nuestra nuestra presentación de webinar eh, 2020 de con Raimundo nos despedimos de Raimundo muchas gracias a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas pues te da las gracias y bueno las puertas abiertas a, a nuestras actividades e a, a invitar al público que nos está viendo nos está siguiendo uh, en, en las actividades que van a seguirse desarrollando la segunda etapa de esta feria hoy en la tarde tenemos a las 5 de la tarde la presentación del Principito en la Lengua Central pues bueno, sin más eh, por el momento, estimado Rayo, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a cerrar esta sesión del webinar de Zashrita 2020. ¡Suscríbete, Rayo!